El comando de bomberos número 2 de la zona industrial de Matanzas nunca olvidará este viernes. La explosión y el incendio del tanque de crudo nacional impactaron no solo en su profesión, sino en su vida. A la llamada, bueno, nosotros llegamos al lugar, creamos las condiciones necesarias para empezar el enfriamiento del tanque aledaño en lo que se concentraron todos los medios y fuerzas, los carros de apoyo que llegaron de la capital y de las provincias más cercanas. Posteriormente eso bueno se comenzaron los, los ataques, hasta tanto se pudo seguir trabajando en el lugar. Una vez que ya las condiciones se agudizaron, hubo que retirarse del lugar. Nosotros veíamos el lugar, eso era un, una catástrofe. En mi vida yo había visto eso, en los cinco años que me puse en el de un buen, yo había visto eso. Y empezaron las explosiones y el desespero de la gente, pero bueno, al final tuvimos que lidiar con eso, aunque hubo facturas que estuvieron en nuestra contra. Pero bueno, tuvimos que lidiar con eso de la mejor manera. Dos tanques de combustibles están incendiados mientras el fuego avanza hacia otros dos. Hasta el momento se encuentran incendiados dos tanques, Dos tanques. el 51 y el 52. Es proclive el proclive que siga avanzando para el 50 y el 49. En estos momentos, eh, fuerzas de cuerpo de bomberos se encuentran realizando labores de, de exploración en el área para dictaminar... Eh, los lugares y los focos por los cuales podamos reorganizarnos y avanzar con un nuevo ataque para evitar bueno, una propagación apoyándonos también de, bueno, de compañeros nuevos refuerzos que llegaron de, desde la capital Valerosas fuerzas llegan desde provincias como La Habana, Artemisa Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara Es un riesgo lo que se está haciendo es, un, es una guerra prácticamente y, y es imposible eh, se nos ha hecho difícil el el, el trabajo. El equipo de, de trabajo, muy unido todo, eh, enfrentando esta situación, este siniestro que, que nos sucedió, por cuestiones de la, de la naturaleza, y que eh, todo el mundo está en función de esto, todas las provincias que se han unido acá están en función del trabajo eh, con mucho, con mucha dedicación. Lamentablemente, del cuerpo de bomberos existen combatientes y dotaciones desaparecidas de varios comandos de matanzas y cienfuegos. Hasta que hubo una tercera explosión, que ya esa fue más prolongada y fue más dañina. Hubo bomberos quemados, compañeros de nosotros que tuvimos, tuvimos que acudir rápidamente al hospital con ellos, que tenían quemaduras. Eh, fue algo muy rápido, algo muy... mucha temperatura, hubo una explosión y hubo que abandonar el lugar. Hasta el momento hay muchos mucho de estas personas que han llegado al hospital, se evacuaron, logramos sacarlo, se evacuaron a las ambulancias en distintos carros para, para los centros hospitalarios. En el lugar, a ver la explosión, hay personas que corrieron, incluso eh, para buscar un lugar seguro. Es posible que entre las personas que no están reportadas por las dotaciones, la cuantificación, hayan estado dentro de alguna votación. El incendio avanza y las unidades del Cuerpo de Bomberos exploran el área mientras evalúan la situación y esperan el apoyo internacional. Desde Matanzas, Adrián Almagro, Joan Almeida y Pedro Rizo Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.